Hola gente, Hola, gente, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al canal eh, de Umbanda Bueno, como es lo prometido, eh, hoy inauguro el primer eh, video eh, con un punto en acapella este, de eh, Umbanda ¿no? Pero antes que nada, eh, quería hacer una especificación muy importante es que los cánticos de la Umbanda no son solo eh, letras, simples canciones, ¿bien? Eh, obviamente como la letra de toda una canción, de, toda de todo que es canciones, siempre tratan de transmitir algo, ¿no? Bien, eh, los cánticos de la Umbanda no escapan a esto, ¿bien? Lo que reflejan eh, los cánticos de los mantas, los puntos, las eh, oraciones, en muchas de las ocasiones son eh, reflejo, son una pequeña historia comprimida, no una pequeña narración de la vida, de una, un pequeño fragmento de la vida de una entidad, cuando tuvo los pies sobre la tierra, ¿no?, como tú, como yo. Entonces, eh, los puntos, las oraciones, o los, los cánticos, muchas veces tratan de transmitir eh, a través de la letra de estos temas, ¿no?, esas experiencias de vida que tuvieron las entidades cuando... Eh, estuvieron vivas ¿no? bueno eh, habiendo aclarado esto eh, es por eso que yo, en la mayor parte de los puntos que vaya a interpretar los cánticos en acapela, no solo voy a interpretarlos en su idioma original, en portugués, bien, sino también al español. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es muy importante. No todos los ustedes que me están escuchando van a entender lo que yo vaya a interpretar, ¿no? Porque. Entienden el portugués. Entonces, eh, es importante también que una vez que lo interprete al del portugués, lo, lo pase al español para que entiendan y sepan o se empapen un poquito con ese pequeño fragmento de vivencia de tal o cual entidad. ¿no? En este caso, en este primer video que voy a hacer hoy, voy a interpretar eh, un punto de una entidad que muy famosa, muy querido, muy querida dentro de la Umbanda, que es la Mai Cabocla Jure. Una india, aguerrida, fuerte eh, y a su vez muy cariñosa, derrama mucho amor y tranquilidad. En, en este caso, en mi terrero, cuando era el terrero de mi madre, era la cabocla que mi madre incorporaba, ¿no? Entonces, este primer video, este primer video que interpretaré a este punto, la dedico tanto a mi querida madre como a mi querida cabucla Yulema. Bien, bien. Empecemos. Sai da cabocla churema. Eu vi, eu vi no alto da serra, cabocla jurema dando seu brado de guerra. Eu vi no alto da serra, cabocla jurema dando seu brado de guerra. Que o, que oh em todas as matas Seu o brado Que o en todas matas, sobrado brado ecuó, con su arco, é su flecha, e a su lanza de indaya, Jurema dando su brado de guerra, anunciando que ia a Sete luas se pasaron cuando a Jurema voltou. Toda casa que ella a al cacique a él entregó, y él, tan alegre, cantó en seu louvor: ¡Oh, churema, oh, churema, oh, oh, linda caçadora, bela cabocla de pena! ¡Oh, churema, oh, churema, oh, linda caçadora, bela cabocla de Pena. Yo vi, yo vi en el alto de la sierra Cabocla yurema dando surito de guerra Yo vi en el alto de la sierra Cabocla yurema dando súrito de guerra Kiyo, oh, kiyo oh, En todas más, en todo el bosque Su retumbó y oh, y oh, en todo el bosque su grito retumbó con su arco y sus flechas y su lanza de endaya. Yurema dando su grito de guerra, anunciando que iba a cazar. Siete lunas se pasaron cuando Yurema volvió. Toda la casa que ella traía, al cacique a él entregó. Y él tan alegre, cantó en su honor, Oh, Shurema, Oh, yurema, oh, oh yurema, Linda cazadora, bella cabocla de plumas. Whoa, oh, churema, oh, yurema Linda cazadora, bella cabocla de plumas. oh qué cabocla ¡Soraba mi amiga Yurema! Fuerza y protección. Bueno, eh, este fue el primer video en homenaje a esta, entidad, esta cabocla de las eh, de las selvas amazónicas brasileras, bien. Eh, que más adelante eh, contaré una, eh, su historia, una linda historia, eh, se puede decir que linda y triste a la vez, pero tiene su simbolismo, su algo que enseñar, ¿no? Y bien, este, eh, si les gustó el video, espero su like. Espero que se suscriban, eso ayudaría y mucho al canal a crecer ¿no? y me motivaría a seguir adelante. ¿no? Bueno, muchas gracias si es, eh, estuvieron hasta aquí viéndome y les mando un beso y un abrazo a todos y que pasen un día. Chao, nos estamos viendo.